chicos, estamos hoy acá en The School para una clínica enfocada en lo que es el sistema Recordbox que nosotros trabajamos acá en nuestra academia. Eh, mi nombre es Patricio Salinas y voy a estar con ustedes en esta sesión, en la cual vamos a descubrir cuáles son las ventajas, las problemáticas que nos pueden surgir al momento de trabajar con un sistema de realización y administración de música y también poder descubrir qué es lo que nosotros podemos también eh, expandir con este tipo de plataformas. Es importante entender de dónde viene la magia de este software que se viene a incorporar en las tecnologías de Pioneer y por qué se tiene que empezar a abordar el tema de la musicalización a través de ese tipo de tecnología. Principalmente, el DJ cuando partió tenía una gran labor que era seleccionar buena música. Algo que no se ha perdido en el tiempo, pero que ha ido cambiando con el, con el paso de, de los años. Sobre todo al momento de incorporarse tecnologías que son digitales, que ahí ya hay un antes y un después. O sea, en principio, el DJ cuando se inició, andaba con una maleta como esta, que son casi 25 kilos de música, en la cual la tomaba y dentro de la misma maleta, él tenía toda su colección. Una colección que claramente se veía limitada por la cantidad de espacio que uno podía disponer en su maleta o también la cantidad de pesos precisamente que podía eh, acarrear. Las maletas son más modernas, al principio eran cajas duras que eran bien pesadas y ahí uno tenía toda su música, sus discos de vinilo, los cuales iba también eh, recopilándolos, coleccionándolos y también ordenando. El orden físico de una maleta como esta era bien sencillo, como son unidades y unidades que son también eh, maxi-single, es, es un tema por un lado y dos versiones del mismo tema por el otro era sencillo como ordenarse la versiones es para Dj, no son los discos LP, son los discos maxi-single o sea, y por eso era bastante sencillo poder hacerlo de forma física la forma de reconocer un disco a veces ni siquiera era por el nombre uno iba buscando no sé, el disco amarillo, el disco café el disco con estas figuras más, más extrañas y de esa manera uno se relacionando con la música de una forma muy gráfica era sencillo, sí, porque uno, la memoria visual también la va desarrollando y eso lo asociaba a, a algo musical a veces las canóturas no respondían mucho a lo que estaba dentro de, de, del track pero otras veces sí uno podía encontrar esa relación Encontraba, no sé, diferentes cosas o diferentes atributos gráficos para poder relacionarse con la música. Eh, el pasar de algo físico a algo digital que se dio con los discos compactos, que al día de hoy ya están en extinción básicamente, porque las máquinas ya no se trabajan con esos discos compactos, sino que se trabajan a través de memorias, memorias que nos ayudan a tener una gran colección dentro de, esa, de ese dispositivo que nosotros podemos incorporar en estas máquinas. Eh, ha sido el antes y el después o sea, antiguamente teníamos discos de vinilo formato físico y al día de hoy estamos trabajando con archivos digitales y ahí cuando surge este cambio, esta evolución del DJ que el DJ tuvo que empezar a trabajar de una manera totalmente diferente, o sea esto ya lo dejábamos de lado se quedaba en nuestra casa y lo llevábamos con un pendrive o con una tarjeta SD o con nuestro computador o con un disco duro a tocar Cosas que tuvieron que suceder con el cambio de las tecnologías al momento de incorporarse lo que son los multiplayers. ¿Qué es lo de un multiplayer a diferencia de un CD player? Un multiplayer nos da la posibilidad de poder incorporar diferentes tipos de formatos, como los que le estaba mencionando, para poder extraer de esos formatos de contención la música cargada en archivos digitales. Acá tengo algunos, por ejemplo, tengo este disco duro que lo pudiese llevar y conectar. Trabajo con un disco duro estado sólido en todo caso, que no sea un disco duro que gira porque de cierta manera eh, eh, puede ser afectado también por las vibraciones del sonido. Eh, pudiese también eh, tomar una tarjeta SD, que tengo yo acá, que es más compacta que un pendrive y que tiene su espacio dedicado en el CD Player o multiplayer en este caso. ¿Ya? O inclusive, ¿eh? pudiese conectar este computador que tengo yo acá con este adaptador para poder eh, llegar y desde ahí poder eh, extraer la música o los archivos que están dentro del mismo laptop. Todas estas cosas las puedo hacer, o sea, yo tengo un dispositivo SE, disco duro, pendrive, lo que sea, tarjeta SE o el computador o el laptop que yo tenga disponible. Eh, cada uno es distinto, ¿ya? Una, la gente se ve muy compacta, un disco duro tiene mayor, mayor capacidad de almacenaje y un computador tú tienes todo. sea ahí uno va evaluando cuál es el riesgo, sería como la, una de las problemáticas que uno pudiese tener en consideración. Algo pequeño se te puede perder, algo más grande es más fácil de transportar y que tal vez no se dañe, pero algo tan grande como un computador es demasiado riesgoso. O sea, andar con toda tu colección de música y todo tu trabajo de toda la vida, en tu computador, hay veces que uno, uno trata de no llevarlo a, a un evento. Vamos viendo qué es lo que es Recordbox para que vayamos ya contextualizando este paso de la música analógica al mundo digital virtual. El Recordbox como lo dice acá, está todo en su interior, todo lo que nosotros hacemos a nivel musical lo podemos organizar dentro de lo que es este, esta plataforma. La plataforma es gratuita para las personas que están preguntándose dónde netamente poner Recordbox en Google y ahí les va a aparecer el link de descarga que es liberado, gratuito para que ustedes lo puedan utilizar. La versión que utilizan los DJs, los DJs que trabajan con máquinas y no con controladores. Quien trabaja con controlador tiene que tener una versión especializada, que es la versión performance, que ya tiene un costo. Un costo que se puede pagar mensualmente o adquirir la licencia. Yo creo que lo que recomiendo siempre es que si van a adquirir, por ejemplo, un equipamiento, se preocupen que venga con el software Recordbox. Más allá de comprar un. Un equipamiento que no sea dedicado para Recordbox con su licencia, que tengan que estar arrendando o comprando una licencia aparte. Fíjense que el, el costo mensual es como 10 dólares, aproximadamente 8 mil pesos de ahora, o 150 dólares, que sería comprar la licencia de por vida con todas las actualizaciones que vengan en el futuro, que estamos hablando ya de 120 mil pesos. O sea, ahí ustedes tienen que evaluar. Pueden contratar un controlador pequeño que venga con el mismo software y ya me quedo con la licencia. Si compran un controlador pequeño, preocupense que venga con la licencia, porque si no el equipo no vale nada. O sea, La licencia de, de performance, que te permite trabajar con ese controlador y con toda la gama de controladores hacia arriba, hasta inclusive con estas mismas máquinas, eh, es importante que, que usted la tengan. ¿ya? Pero como hablamos, no es necesariamente indispensable para el DJ que está trabajando con máquinas, porque puede trabajar, se puede trabajar con la versión eh, libre, de descarga gratuita, y que tiene todas las mismas ventajas que cualquier versión original, o sea, ahí se después se van actualizando ya van en la versión 5.8 aproximadamente. Acá hay un mensaje sueña en grande y lánzate como un profesional. Claramente la persona que está trabajando con Recordbox puede soñar, puede idear, puede plasmar en su propio hogar con su propio laptop con este software gratuito todo el orden y como lo está plasmando bien lanzarse como un profesional al momento de tener la máquina sin necesidad de tener este equipamiento en tu casa, en tu estudio porque claramente se hace un poco inalcanzable con los valores que tienen estas máquinas pero ya tú puedes llegar a tocar con estas máquinas trabajando previamente, realizando toda tu música en el mismo software y desde ahí, a través de estos dispositivos que estábamos mostrando llegar e incorporar la música a tu player y no solamente a uno, sino que también compartir la música con todos Sí, Explora de nueva forma, la nueva potencia DJ ¿Cuál sería esa potencia? ¿Esa potencialidad? Sería el poder trabajar de una forma más intuitiva también Es lo que te va entregando este tipo de software ¿En qué ámbito? Cuando nosotros estamos con un software como Recordbox, Principalmente ya empezamos a ver la música De una manera distinta O sea, acá si nosotros desplegamos el software tomamos un track de nuestra colección, podemos ya ver todo lo que es la, el waveform del track de forma completa y eso te ayuda a potenciar tu faceta de vídeo. O sea, si nosotros tenemos una vareta como esta, acá no vamos a poder ver ningún waveform, ningún vídeo, salvo que pudiésemos ver eventualmente el tallado del disco de vinilo. Y desde ahí poder descubrir algo que nosotros podamos recordar en el futuro. Pero es sumamente difícil. A diferencia de lo que es Recordbox que te muestra con estos colores RGB, toda la guía Y además de la grilla que está marcada acá por los puntos, todo el waveform completo de principio a fin. Inclusive marcando los minutos que tenemos del track. Y desde ahí nosotros poder eh, idear cuál va a ser nuestro, nuestra mezcla, cuál va a ser la combinación de nuestros tracks. Y posteriormente plasmarla con el equipamiento. Entonces, en, en forma principal, cuando nosotros estamos llegando a este tipo de, de, de manejos, eh, lo, lo más claro y clave sería el poder visualizar la música, algo que antiguamente no se podía hacer. ¿De dónde viene este, esta faceta? Viene de software como Tractor, que empezó a incorporar el Waveform en este reproductor de, de, de tracks. Eh, que está hace bastante tiempo, que es Tractor, con todas sus versiones. Otras marcas como Cerato también incorporan la visualización del waveform eh, y esa visualización ha podido apoyar también el trabajo de alguna forma más efectiva de algunos DJs, porque van viendo cómo la música se está desplegando. Eh, ese, ese hecho ha potenciado, como hablábamos, a múltiples artistas de poder ir viendo qué es lo que viene sin tener eh, el conocimiento tan amplio de qué es lo que es el track. Ayuda por ese lado para quienes no conocen tanto sus tracks, pero quien sí lo conoce le ayuda también a estructurar de una forma distinta cada mezcla que quiera hacer. El uso de Recordbox dentro de la industria, bueno, se está haciendo como un uso obligado, aunque igual existen algunos DJs que no lo trabajan, que no lo utilizan. Eh, tratando de mantener el, el, el trabajo o el formato old school de los discos de vinilo eh, trabajando inclusive con discos de compactos y que ellos están 100% conectados con lo que es la música magia de la parte visual En el formato de record box, bueno, el formato de, de trabajo a través de estos dispositivos de, de, de almacenamiento se puede llevar a varios modelos de, de players no solamente para un modelo en particular, sino que hay una serie de players, que son estos multiplayer, que se van a poder eh, disponer para poder trabajar con estos archivos. Ahora, no todos los players tienen la faceta de poder eh, visualizar el waveform. Entonces ahí cuando uno dice, perfecto, tengo en mi, a mi alcance este software que puedo visualizar el waveform, que me acostumbro a cómo trabajarlo, claro, hay veces que vamos a llegar a un equipamiento que no va a estar el waveform. Entonces, tiene que ser una ayuda previa a una presentación, pero no dependiente de una presentación. Hemos salido de algunos casos, de algunas personas que han llegado a tocar con tecnologías que no son Pioneer y no han podido hacerlo. Por la dependencia que tienen del trabajar con la tecnología de Recordbox frente a un equipamiento que es en ellos poder dominar, esté o no esté disponible el formato de Recordbox. ¿En qué ámbito ellos no han podido tocar? El no saber que, si no está la tecnología disponible, ellos pueden, de igual forma, cargar su pendrive en alguna tecnología similar y desplegar las carpetas con los tracks, buscando cada uno de los tracks que quieran ellos tocar. O sea, hay un orden que se da, va dando los mismos eh, dispositivos, que hay una carpeta de contención de la biblioteca musical y que la persona si no tiene un acceso a una máquina que reconozca el formato de, de archivos de indexación, la persona se pudiese meter a la carpeta de contents, contenido y desde ahí poder buscar por artistas, por tracks, y desplegar el track en particular que quiere tocar. Claro, hay personas que se han complicado demasiado con eso, o no lo sabían, y han dejado de hacerlo. ¿Ya? Así que, de igual manera, independiente que esta tecnología esté disponible, hay que saber trabajar sin ella, para cualquier caso que suceda, eh, poder también salir adelante con una presentación no se puede bajar un, un gig por no tener una tecnología eh, símil al, al uso de este tipo de, de parámetros ya andando un poco en el, en el software si nosotros vamos viendo, este software bueno, tiene una faceta de trabajo que se puede asimilar a lo que son los reproductores como iTunes y como tantos otros que es el trabajo de una colección y el trabajo de los playlists. Lo bueno de trabajar con playlists, que tú puedes tener una cantidad infinita de playlists llamando la misma cantidad de, de tracks, pero lo que se lleva al pendrive es solamente el, la colección que tiene el contenido los tracks de, los, de la lista de reproducción. O sea, si yo tengo, por ejemplo, dos listas de reproducción con tracks similares, no es que en la colección el track esté duplicado. Está solamente una vez, pero está siendo llamado dos veces o 10 veces O la cantidad de veces que sea necesaria dentro de la cantidad de playlists que uno tenga Entonces se va reduciendo también la cantidad de espacio que uno contiene en la, en la colección cargada en el dispositivo de contención También quiere decir que yo puedo tener una colección muy amplia Pero llevarme algunos pocos playlists a mi pendrive Y por ende solamente la música que está en esos playlists va a ser cargado a este dispositivo no va a ser cargada toda la colección, porque si no, tal vez mi dispositivo no lo va a poder contener. Así que en ese, en ese sistema de colección con listas de reproducción, se optimiza también el espacio de nuestro dispositivo. O sea, porque va a cargar lo, lo justo y lo necesario. ¿Ya? No cambia el archivo, sino que al archivo le entrega atributos, que pertenece a un playlist, que tiene todo este waveform eh, desplegado, con múltiples colores, y además de eso, sobre el mismo track, eh, el box te puede entregar otro tipo de, de, de detalles o también otro tipo de, de, de marcas, que serían los puntos de cue. ejemplo, este mismo track que tengo desplegado yo, tiene una serie de nueve puntos de, de cue, en las cuales ya tengo un análisis del, del primero y los últimos dos, en donde yo puedo incorporar información crítica que me sirva para crear una pieza nueva o combinar un track con otro esta información de acá hay que tener una estrategia clave, de, clave y clara de, de, de uso no es como, oye, voy a incorporar eh, mensajes sino que tengo que incorporar detalles detalles que me sirvan para poder eh, mezclar un track con otro en cuanto a la estructura musical eh, tengo que trabajarlo de esa manera y hay que hacerlo bien, eh, bien afinado o sea, en el sentido de de buscar un buen punto, que ese punto esté bien regular en el sentido del, del inicio, tanto en la parte media o final, que no se eh, desajuste lo que es la grilla, que son todos estos puntos o todas estas rayas que están acá, que van marcando los compases y los bits, para que también cuando llamemos algún punto de los que tengamos guardado, vaya al punto exacto y no en un lugar que no sea el ideal. Eh, eso se hace de forma manual, no es como que venga esto. O sea, cada persona que llega al record box tiene que empezar a marcar los puntos de Q, tiene que empezar a agregar su información y desde ahí, con ese trabajo previo, uno va recordando también qué es lo que tiene en cada track. O sea, es importante también ahí fortalecer también el trabajo musical. No es que yo, por tener más tracks con más puntos voy a tener una mejor selección. La mejor selección se da por la por apreciación la musical que nosotros le demos a cada uno de estos mismos temas publicados. Si hay un trabajo previo, un artista, un productor detrás, nosotros tenemos que darle también un trabajo de análisis musical profundo para poder incorporar esa, ese conocimiento a, a nuestro set. Y se nota bastante cuando una persona conoce sus tracks, a diferencia de una persona que no lo conoce. Tenemos acá, a ver, por ejemplo, este track que también incorpora, además de los puntos de cue, tenemos de este lado acá, incorpora... 5 hot cues pero estos hot cues están sacados del análisis primario de estos puntos de queue. no puedo hacer hot cues si no tengo puntos de queue porque de alguna manera estos hot cues eh, son un, un complemento a las marcas ya preparadas o hechas desde, desde un principio un hot cue eh, en vez de hacer un llamado a un punto particular y quedar detenido es un punto que se llama y queda en play de forma automática Entonces, los hotkeys en una primera etapa no se utilizan hasta ya no tener claridad absoluta de qué es lo que tengo como puntos para poder desde ahí y los trabajando. Tenemos la cámara de acá. Vamos a cargar un poco de música dentro del, del, de este player ya habíamos solo cargado nuestro nuestra SD. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a poder ver el dispositivo de entrada para USB y también acá tenemos el, el compartimiento para la SD. Bueno. Ahora estamos con la SD, la cual vamos a, a llevar a nuestro player, vamos a cargarle la información de la SD, en la cual inmediatamente ya me está dando ese mensaje. Ese mensaje es un mensaje directo en cuanto a, a poder eh, tener en nuestra máquina toda la configuración que yo haya querido llevar desde mi record box a la máquina. O sea, cada vez que yo voy a tocar con un player, pudiese cargar una configuración personalizada de múltiples funciones. Rango de pitch, eh, el brillo de las pantallas, el formato de master tempo, el quantize size, el formato de grilla, el color de la grilla, o, sea, o del waveform en sí, eh, el formato de face meter, también del faseo. Eh, hay muchas cosas que yo pudiese como llegar directamente vamos a hacer un, una carga nuevamente ustedes lo ven. ahí solamente dice que apriete el botón de, de menú para que se cargue y ahí ya cambia, se pone la pantalla más tenue ¿Ya? y hay varias, varias seteos que yo tengo de forma personalizada para yo trabajar con este player y con la serie de players que tengo a la mejor. En este setup, este para setup, que ustedes vayan también reconociendo, son 4 Nexus 2 más un 900 Nexus 2, que sería como el setup de estándar internacional para el trabajo de cualquier DJ Y eso nos ayuda a tener como un formato de, de alto nivel para el trabajo con, con el mismo software. Eh, Va a ser todo solamente. No me lo a... yeah, no, no contrario. contrario eso entonces nos va ayudando a tener como una cercanía al que el, el, el tipo de equipamiento que tenemos acá, claro, es el mismo que está usando cualquier día internacional o sea, y eso nos, nos va permitiendo trabajar con, con un nivel superior como de, de, de lo que es tecnología los días cuando llegan a tocar entonces traen su dispositivo lo cargan, cargan sus configuraciones y después empiezan ya a desplegar los diferentes playlists que tengamos vamos a sacar este sticker que no usamos para clases. Bueno, entendiendo el trabajo, que entonces que tenemos con record box cuando nosotros podemos desplegar nuestra música en nuestros reproductores, lo que vamos a poder visualizar en esta tecnología es esto. O sea, bastante más información que la que podemos ver en un CD normal, porque de alguna u otra manera es un CD que está familiarizado también con record box. O sea, lo que yo estoy acá desplegando. Es prácticamente lo que puedo tener en un software, en un computador, pero en una sola máquina. Es por eso que también el valor de este equipamiento es bastante elevado, o sea, piensen que un equipo como este está alrededor de los 2.500 dólares, aproximadamente. O sea, estamos hablando de casi 2 millones de pesos, eh, del costo de una sola máquina, y así tenemos que multiplicarlo por 2, 3 o 4 más el mezclador que tiene un valor similar. Entonces, cada vez que nosotros estamos trabajando con un player como este, eh, tenemos esa facilidad de trabajo de poder visualizar todo y también tener una máquina que no tiene demoras, que es una de las de la, de la fortalezas también de Pine. Al momento de ellos crear un, un player que pueda reproducir música digital en, en diferentes formatos, eh, su principal énfasis fue que si está reproduciéndose un track, se vaya a un buffer de, de información y ese buffer de información se despliega todo. Entonces, si esto no fuese de esa manera, nosotros al momento de dar play, por ejemplo, saldría con una demora que sería una latencia. La latencia de estos play es casi cero. O sea, no, no es cero, pero es de algunos pocos milisegundos. Lo cual ni siquiera se nota. Entonces, al momento que uno está trabajando con un player como este, puede hacerlo de forma muy, muy eh, exacta. Y esa exactitud le ayuda también al DJ al momento de querer eh, tocar un track, y que ese track se pueda desplegar, reproducir de forma certera cada vez que lo hacemos fijémonos en eso por ejemplo, al momento de cargar un track tener esto o sea, es muy rápida la sensación o sea, y eso lo hace también que sea muy efectivo y sumamente natural el hecho de que te quede parte inmediatamente hablábamos que en el record box nosotros podemos tener también desplegado los puntos de cue. esos puntos de queue yo los puedo también llamar desde este player tengo acá estos botoncitos que son de cue loop llamo un punto distinto y parto desde otro punto eso es lo que yo estoy configurando previamente me ahorro un montón de tiempo de poder llegar a un punto ya previamente configurado y desplegar desde ahí Y sobre esta base de estos puntos, si es que no tengo previamente guardado lo que son los Hot cues, yo podría cargar algunos Hot cues, grabando los Hot cues, directamente. Grabar este otro. Este otro. Y este otro. Y desplegar este track... De una forma distinta, o sea, no de forma lineal, sino de una forma no lineal que pueda saltar de un punto a otro. Ahí puedo extenderlo, reducirlo, saltarme un, un, un, un espacio o una estructura completa para seguir adelante. Sino que solamente desplegando diferentes puntos. Entonces, el Recordbox nos permite trabajar todo esto previamente sin tener la necesidad de tener el equipamiento. Teniendo la idea, después yo puedo potenciar mi reproducción. Eh, no todos los días pueden disponer de este equipamiento, o sea, y eso es importante también entenderlo: que no se hace necesario tenerlo, sino que aprender a utilizar el software llevarlo al, al player y desde el player poder eh, mejorar tu performance es lo necesario de trabajar con este tipo de sistema. Eh, acá también podemos hacer que estos puntos de hot cues no solamente sea un punto que se lanza y se da play, sino que también podemos tomar un nuevo punto, por ejemplo del inicio, crear un loop y guardar este loop como hot cue. A los hot cues anteriores y volver al hot cue con luz y dejarlo lupeado como una base melódica, rítmica o lo que ustedes quieran como utilizar de un track. Aquí tengo un par de compases, los puedo a extender a cuatro. A los 16 bits y eso también lo puedo yo dejar previamente configurado desde el mismo record box de administración y gestión de tu música o sea hay varias cositas ahí que uno se puede ahorrar un tiempo importante o sea estar en un computador eh, haciéndolo y configurándolo desde ahí pues, sí, es mucho más rápido que hacerlo desde la máquina ya tenemos más Flexibilidades: tenemos un menú que está dedicado para hacer una configuración del track y no solamente para desplegarlo, sino que para configurarlo. Eh, ese tipo de, de, de, de instancias o de trabajos tienen que ser llevados por el DJ. Ojalá con un tiempo acorde a poder analizar bien el track. O sea, si nosotros tenemos una colección amplia de música no podemos pensar que vamos a analizar eso de forma rápida y, y de forma irresponsable también o sea, tenemos que ser responsables de poder tener todo el, el desglose del track en, nuestro, en nuestra memoria para poder también saber qué hacer o sea, si no tenemos eso estamos improvisando sin mucho conocimiento acá tengo otro track por ejemplo que ya tiene previamente guardados dos puntos de, de Hotkey entonces yo, si quiero tocar este track desde un punto distinto en vez de darle play, puedo darle play desde un hotkey y saltarme a otro y llegar casi al final del mismo track, o sea, directamente. Acá yo tengo que configurar la máquina para que cada vez que yo cargo un, un track, que eso viene de la configuración que yo puedo dejar presenteada en el record box de mi computador, Traerme esa configuración a la máquina y que cada vez que yo cargue un track se carguen también los hotkeys de forma automática. ¿Ya? Otra forma de hacerlo sería que yo llamase el hotkey que quiero. E inclusive de esa forma puedes tener hotkeys o cuatro hotkeys o ocho hotkeys de diferentes tracks y saltar de un track a otro en el momento que lo estoy desplegando. No es muy conveniente porque claramente cada track tiene un tempo distinto. Entonces, si yo estoy cambiando de un track a otro y los tiempos no son iguales. Puede ser que también que se descuadre. ¿ya? Eh, en tanto en el player como en el mismo software, se utiliza bastante para hacer el seteo y también eh, el, el performance, lo que es esta función que está en una Q muy pequeña, guardada acá en la esquina, que es la función de cuantización. La cuantización me ayuda a llegar a la, a la, a la grilla o a la barra más cercana y, en cuanto a la configuración y en cuanto a la... A la reproducción, poder desplegar siempre y cuando se vaya llegando a esa misma barra. Barra me refiero a los bars que están dentro de los compases y todos sus su bits también. Entonces, eso también ayuda tanto en un lado para la configuración y en otro lado para el performance. Hay ahí que el Quantizide que se activa nos ayuda también a poder preconfigurar todos los puntos de Q de una forma más sencilla. Por ejemplo, acá estoy cercano a una barra. Y al momento de apretar Q, lo vemos ahí, se va, direct, se va a ir directamente a la más cercana que sería el inicio del próximo compás. ¿Se fijan? Así de esa forma yo puedo ser más rápido en poder marcar. Una forma de optimizar los tiempos también es trabajando con el record box con, el record box, con la C de Q y con la M de memoria. Pues así yo puedo ir con el teclado buscando el punto. Apreto C, apretó M y se marca un nuevo punto de Q. acá lo tengo todo utilizado vamos a un track por ejemplo que no tenga muchos puntos de Q, este que está acá lo ubico acá quiero marcar este punto la C, la M y ya se marca arribita ese triángulo eh, rojo que me está marcando un nuevo punto acá por ejemplo otro con C y M, se marca de nuevo pues es sencillo y rápido, No tengo que estar buscando un botón en particular puedo trabajar con los comandos del teclado y hacerlo sencillo eh, todo lo que es también el trabajo de los colores también me ayuda bastante en Box. entendiendo que los colores son RGB los rojos son los colores más bajos, más profundos los azules los más brillantes, más rápidos, más agudos y los verdes son siempre como las la, la zonas melódicas en particular mi música no es tan melódica, pero algunas zonas sí lo son y acá lo podemos como claramente visualizar todo rojo, verde, todo rojo ¿Ya? y en esa zona es donde yo tengo ciertas características del sonido que le hacen verse de esa forma Y eh, eso me ayuda también a poder contrastar entre un track y otro si hay similitudes de colores y con esas similitudes poder también ordenar mi playlist cuando uno está tocando un playlist que está ordenado basándose en colores, pueden tener tonalidades similares no necesariamente la tímbrica, que es algo distinto puede tener un, un tono similar pero un timbre distinto eh, para ordenarme y visualizar que todo eso se mantenga más o menos armonioso no solamente en los sonidos, sino también en los colores que se están desplegando tiene una lógica ahí detrás, al momento de, de asimilar un color a una frecuencia en particular así que también eso va ayudando y el resto de información que me va entregando el Rekordbox, que es bastante, el artista, el título de la pista, un resumen general con toda la información prácticamente. El BPM, para quienes organizan un poco, para no pasarse mucho de, de tempo. Eh, la tonalidad, que me ayuda también a hacer mezclas armónica. Eh, si tiene hotkey o no tiene Hot cue, la fecha de salida del track, cuando vio publicado, la fecha cuando fue añadido el track a mi colección. Y así el sello discográfico y comentario y un montón de otras cosas. Ustedes ahí pueden ordenarse, buscar la música a través de este search que tenemos acá. En el cual ustedes si ponen no sé, algo de techno Aparecen todos los tracks de techno que son 225 pistas. Si ponemos house. Aparecen las otras 82 pistas que dice house. Busca todo lo que diga cierta cosa. Pueden buscar lo que ustedes deseen y desde ahí empezar ya a tirar más fino para poder armar sus mismos playlists y los concentrados eh, podemos desplegar también algo que se incorporó en los primeros software también que es el tema de la carátula del, del disco, del track que eso también me acerca de forma visual Aquí es lo que tengo detrás de cada uno de estos archivos que lo podamos visualizar y que lo podamos revisar eh, se hace interesante para cada DJ que está tocando, no alejarnos de la parte visual, de la carátula del arte que también tienen esta misma imagen, Pero, muchas veces como hablábamos son bien cercanas y otras veces son un poquito más lejanas así que tenemos todo eso que podemos nosotros trabajar eh, cuando, bueno hablábamos cuando uno va a tocar entonces lleva a sus diferentes dispositivos a mí me tocó el tema de Magic Garden que eh, ah. lamentablemente los y se pierde ¿Ya? y el mío lo tengo perdido hace ya una semana y tiempo para poder grabar uno nuevo y tener uno que, que te acomode en cuanto a espacio y velocidad no, no, no lo había no encontrado aún, ¿no? ¿Vale? y la tarjeta SD que tenía cargada con dos playlists no me servía y necesitaba disponer de mayor cantidad de música porque realmente no, no es que uno se prepare de la A a la Z con los tracks que va a tocar sino que uno de esta forma ya cuando llega un recorrido va y lleva la música y sobre eso va viendo el público va viendo qué es lo que está armando en la pista de baile haciendo algo un poquito más improvisado pero con conocimiento entonces lo que hice ahí fue llevar el computador, llevar mi cable conectarme a este sistema que está desplegado quiero no es que sea parte del box porque esto se llama D ProLink que son esta, esta serie de, de cables eh, RJ45 donde conecto todo el setup tomé uno de esos cables y conecté mi computador directamente al sistema. De esa forma pude disponer de todos los tracks que estaban en el computador. El computador no estaba encima, lo dejé más o menos tapado, no, no, no completamente cerrado, pero también se puede tomar mayor temperatura. Eh, y desde ahí ya iba llamando desde, mismo, desde los mismos players. Y elevando toda la colección. O sea, tenía disponibilidad de todos los archivos y eso me ayudó a poder disponer de la, de la música. Eh, entonces ahí uno va viendo que con tantos formatos siempre se va a poder adaptar. O sea, si no es por un lado, puede ser por el otro, según te va eh, esa, esa forma de trabajo, nosotros la venimos viendo desde de, Carcox para el primer Ultra, que también fue en el mismo espacio Broadway, hace ya bastantes años atrás, unos 5 años atrás, en 2014 creo que fue. Eh, en donde él también disponía de su computador y desplegaba todo a través de los, del, del formato D-PRO ProLink y llamaba la música al player que él requería es una forma óptima, sí, pero más de cosas o sea, andar con la mochila, con tu computador en de un festival eh, no es muy cómodo y dejarla por ahí regada no, tampoco es, es muy cómodo a nivel de estar preocupado del, del, del mismo bolso que uno tiene todas las cosas ¿Ya? así que ahí uno va adaptándose según lo que vaya requiriendo eh, si es un pendrive muy lento por ejemplo también puede ser bien complejo porque te puedes demorar un montón de tiempo en cargar tu música y no hablamos de minutos, podemos llegar a hablar de un par de horas tratando de pasar los tracks del record box a tu pendrive si es realmente lento así que a veces no es muy confiable andar con un pendrive que no sea de ese, de ese, de ese tipo y bueno ahí me recuerdo que me encontré con un pendrive de uno de los días que tocó que se lo dejó también tirado en el evento de Magic Garden, pero bueno ya, ya, ya está con su dueño ese pendrive entonces entender también que todo lo que nosotros hacemos tenemos que cuidarlo porque es un trabajo que ya llevamos con tiempo y hay que cuidar también los, los diferentes artículos que tengamos en la tarjeta de CD a mí me ha pasado también que hay veces que uno se olvida que está puesta y la deja en la máquina ¿no? y se olvida de esa carga, hay que también acordarse de llevársela consigo mismo. Eh, eso es por ahora, como en este formato de record box entender que es una tecnología que nos da múltiples eh, beneficios de organización, de administración, pero que principalmente está dedicada a personas que quieren tener un entendimiento mayor, más profundo a nivel musical, de poder dejarlo plasmado, de poder organizarse con ese tipo de, de, de detalles para llevarlo a un equipamiento técnico, que tal vez no es el equipamiento que nosotros tenemos en nuestras casas, sino que es un equipamiento superior, y crear un performance mayor. Ahí completamos nosotros como la incorporación de un software en las tres etapas, o sea, no es solamente un software para organizar tu archivo, sino que es para tu pilar musical, tu pilar técnico y también tu pilar performático, que son las tres facetas que nosotros trabajamos acá en la academia. Ha sido bastante el interés de este tipo de, de, de tecnología. Hoy en día lo estamos llevando a través de este tipo de maquinaria. Pero también la otra versión, que es la versión performance, que se lleva a través de los controladores, eh, es también bien interesante. ¿ya? Te permite tener, inclusive, cuatro players desplegando desde el mismo software y un montón de otras facetas. Nosotros ahora estamos preparando un workshop que se va a basar en el amplio concepto de Recordbox y todos sus usos eh, para que las personas que están trabajando con múltiples formatos, tanto de máquinas, eh, que son los devices eh, puedan también eh, acercarse a este tipo de software y sacar el máximo provecho o sea potenciar realmente tu carrera con el equipamiento que tengas sea un controlador sea una máquina standalone como esta o tu propio controlador device lo que sea alguna pregunta que tengan quieran generar hoy ¿Hay nada por allá? ¿Por las redes? Acá. Eh, ¿Qué pasa con la otra... como, ¿No hay una aplicación? ¿El otro programa Serato? Con Serato. Bueno, cerato es, una, es, es un software muy similar a lo que es Recordbox, pero se limita a, a los equipamientos que utilizan esa tecnología. Ahora, a, a diferencia con Recordbox, hay varios de, dispositivos de Piner, ¿no? todas las versiones S, ya que es de Serato, SP. SR, SX, SZ, por ejemplo que tú puedes incorporar recordbox a esas máquinas ¿Ya? entonces, cuando tú me dices ¿qué pasa con el Cerato? realmente la tendencia está haciendo salirse de Cerato y, en, y irse hacia un sistema que sea más transversal ¿Ya? o sea, desde el computador a tu controlador, device, por ejemplo o de tu computador a este tipo de máquina o solamente con tu computador ¿Ya? entonces se ha ido expandiendo Ahora cuando hablamos de Recordbox, claro, lo vemos en la faceta musical, pero también se conecta con sistemas de iluminación, con sistemas de visuales, con sistemas de lyrics, que son la, las letras de los temas, ya que tú puedes trabajar todo eso con el mismo software. Entonces es mucho más amplio. E inclusive también tiene un sistema que se llama Cubo, que tú puedes ahí, es una red social donde cada vez que tú estás tocando te puedes conectar a Cubo y puedes transmitir o más que transmitir, estás como dando a conocer cuál es la música que tú estás desplegando. Entonces, son múltiples eh, factores los que hay de diferencia entre una plataforma y otra. ¿no? La tendencia de la música electrónica está con Recordbox, la tendencia de música más hip hop, música negra, black music, está más con Cerato, un tema de que la costumbre también se va especializando en, en áreas distintas de música y, y ahí está. O sea, Hay como una brecha ahí importante. ¿vale? una otra consulta que tengan <ríe> no con las redes una consulta <ríe> no vale no, no. bueno importante dejarlos invitados a, a nuestra academia quieres bueno, otra pregunta por acá sí es que lo que pasa es que me compró una máquina entonces viene con Cerato lo que te había comentado anteriormente sí, ¿te puede cambiar el formato? te puedes no cambiar el formato tienes que comprar la licencia para, para poder incorporar el x tres tal, no igual venía claro. Ah, SX3, SX2, SX, todas esas, tú las puedes trabajar con, con recordbox pero tienes que comprar la licencia. O sea, de ahí que sí. se recomienda no comprar ese algo, sino que R algo, que son las con recordbox ¿Vale? Bueno, como les decía. La venta y, y control Puedes hacer una opción. Mira, por eso a los alumnos que están acá en la academia tienen un espacio de showroom donde se les recomienda qué máquinas comprar. Antes de comprar algo, la idea es que sean asesorados para poder invertir bien sus recursos y que no termine comprando algo que después tenga que modificar, cambiar y que no sea provechoso para su carrera. Así que también los dejo invitados no solamente a la academia, sino que también a nuestro showroom donde van a poder ser asesorados en toda la amplitud de lo que es DJ y también todo lo que es la amplitud de lo que es la producción musical. Es eh, importante recordar que también estamos partiendo un curso este día sábado en el cual vamos a trabajar fuertemente con toda esta tecnología que es un área de trabajo a nivel de, de lo que es la administración y gestión de la música como también todo lo que son los equipamientos, todo lo que son tipo, los sistemas de conexión, diagramas de conexión, cables, conectores, cómo preparar un set, cómo presentarte en un lugar en vivo y también manejos de marketing, y negocios, de cómo llevar esta disciplina hacia arriba. O sea, es importante que nosotros veamos la diferencia de ser un amateur o un profesional. No hay nada controlado amateur, y tampoco un controlado autodidacta, sino que... La idea es siempre perfilar que las personas puedan aprender eh, parámetros ya validados, que sean mayores, a través de ti School, que es academia también oficial de Piner y también certificada de Ableton, para poder entregarles un valor sustancial en el momento de presentarse y que no cometa ningún error en ese tipo de, de ámbito. Entonces, chicos, entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por asistir.